Gracias por seguir aquí porque se estamos machacando el cerebro. Gracias, Ampier, por, evidentemente, contar con nosotros en estas aventuras que seguro van a tener gran relevancia. Gracias, eh, profesor, por esta abrumadora eh, explicación. Yo soy una de esas asmáticas de Madrid, así que cada vez se me hace más claro cómo van y cómo deberían las cosas. Voy a intentar ser lo más breve posible. Miguel Ángel, cuando me falten cinco minutos, tú hazme una señal, lánzame un balón o algo, ¿vale? Pero básicamente quisiera volver al principio sin chafar toda la presentación, porque estamos a fondo. Bueno, anyway. Bueno, ya os la habéis visto, no hace falta que la dé, ¿no? Bien. Pues vale, a mí me ha tocado el calentamiento global la gran amenaza ignorada. Y hoy quisiera hablar del por qué la ignoramos y si realmente todo el mundo la está ignorando. Entonces, la primera cuestión es, evidentemente, que es el cambio climático, ya lo hemos hablado, pero, bueno, quién lo hace y quién, a quién le afecta. Este es el clásico mapa mundi de toda la vida. Ahora, si lo modificamos en función de quién hoy está emitiendo más o menos en el planeta, este es el otro mapa. ¿Cómo se está transformando? Estamos viendo que últimamente ya los países del sureste asiático y de Asia, incluso, junto con Estados Unidos, son los que más emiten CO2 y después seguiría la Unión Europea. Pero, si miramos el historial de quién ha emitido desde los principios de la Revolución Industrial, entonces el mapa cambia, cambia radicalmente, vemos como el norte de América y Europa tenemos una responsabilidad brutal frente a los demás continentes ahora, si miramos a quién le va a afectar en mayor medida el cambio climático el mapa cambia otra vez y Asia va a ser el continente con gran mayoría de los efectos más devastadores del cambio climático, evidentemente esto no significa que, que Europa no, pero mirad Europa y mirad, hay una cosa chichoneta Ahí, eso es España. España es el país que más va a verse afectado por el cambio climático en toda Europa. Bien, entonces, uno dice, bien, vale, entonces somos todos responsables, vamos a hacer algo. Sí, vamos a hacer algo, pero vamos a ver realmente quién es responsable de esas emisiones y nos va a dar pistas de por qué las cosas no van cambiando a la velocidad que nos gustaría. Bien, entonces, el otro dato importante para mí es este, 90 compañías mundiales de petróleo, gas y carbón son responsables del 63% de las emisiones de este planeta 90 compañías entonces luego si lo vemos en las mayores, así se reparte y luego uno dice, bueno pero entonces, ¿por qué el cambio climático ha sido desde los años 80 ya había evidencias del cambio climático científicas. ¿Por qué no hemos ido hablando, hablando con tanta celeridad del cambio climático? Pues, eh, por ejemplo, hoy en día sabemos, por juicios que se están haciendo contra Exxon en Estados Unidos, que este tenía documentos fehacientes de sus grupos de investigaciones internos del año 82, que le aclaraba que el cambio climático era verdad y que era fundamentado en la quema de los combustibles fósiles. Y se han dedicado durante los últimos 30 años a financiar grupos negacionistas, campañas de información en contra del cambio climático, legislación, untar políticos, etcétera, etcétera. Es decir, no es porque somos tontos, es porque realmente ha habido una estrategia del negacionismo y una estrategia además basada sobre el conocimiento. Nada de no lo sabía. Bueno, pero entonces vamos a decir, ok, hoy estamos en esta situación, sabemos que hay unas industrias contaminantes, pero también sabemos que hay unas soluciones. Bien, ¿cuánto tiempo nos queda? Entonces, los científicos antes nos decían, para evitar los efectos más devastadores del cambio climático, no podéis aumentar la temperatura media del planeta en más de dos grados. Hace diez años ya empezaban a decir, bueno, si es un grado y medio, mejor porque la verdad que no habíamos tenido en cuenta muchas cosas. Y dices, vale, ya era difícil dos grados, vamos a un grado y medio, vamos a ver qué es. Vale, imaginemos que tenemos una gran bolsa, ¿vale?, para las emisiones. Para no superar el límite de un grado y medio, tenemos una bolsa máxima en la que meter emisiones. ¿Ok? Pero, ¿a qué punto de llenado de nuestra bolsa estamos? Estamos a casi tres cuartas partes del presupuesto de emisiones de carbono para no superar un grado y medio. Es decir, tenemos que ir lo más rápido posible a partir de ahora. Hemos perdido mucho tiempo y ya hemos visto también por qué hemos perdido mucho tiempo, pero hay que ir lo más rápido posible. Bien. ¿Qué significa ir rápido? ¿Qué significa a partir de 2017 poder cumplir con un grado y medio? Bueno, tenemos un acuerdo de París que está firmado incluso por Estados Unidos. Si se quiere salir tiene que esperar otros tres cuatro años, con lo cual, bien, ha habido un, una suma de todos los países que han dicho, venga, a pesar de Trump, nosotros seguimos adelante. Fenomenal, pero eso significa que a partir de 2017 no podemos aprobar ni un solo proyecto más ligado a los combustibles fósiles. Nada de... Eh, almacén de gas en Doñana nada de pozos de petróleo en las aguas en frente a Valencia alrededor de las Baleares nada de retomar posiblemente los pozos de Canarias nada de nada de nada significa que a partir de este enero se acabó invertir en combustibles fósiles porque con lo que ya tenemos nos vamos a pasar de los dos grados del grado y medio, de todo lo que tenemos que hacer es construir una transición justa junto con los trabajadores que ahora viven de estas actividades que ya existen, pero se acabó de crear más. No podemos invertir más. Bueno, pero retomo rápidamente lo que decía el profesor Feobrito. Eh, en España, estas son las centrales térmicas de carbón. ¿vale? Y al lado, eh, son las muertes prematuras que cada una de estas generan todos los años. Con nombre y apellido. Andorra. 400 personas mueren prematuramente todos los años a causa de sus emisiones contaminantes. Litoral, aboño, podemos seguir adelante. Son miles las personas y son, además, tecnologías que no necesitamos porque tenemos sobrecapacidad en el sistema eléctrico. Tiramos para adelante. Pero, muy bien, decís vosotros. Entonces, eh, quien contamina tendrá que pagar, ¿no? Eso debería ser. La base de toda esta conversación. Pero vamos a ver cuál es la realidad. Hay una, digamos así, un comercio de emisiones a nivel europeo, sobre todo. Lo habrá a nivel internacional y tal. ¿Y cuánto cuesta la tonelada de CO2 en ese mercado? ¿Quiénes van ahí? Las grandes empresas eléctricas, las grandes consumidores y productores de, eh, de CO2. Pues les cuesta 5 euros la tonelada. Bien, al ciudadano, ¿cuánto nos cuesta esa misma tonelada? ¿Cuánto? en términos de salud, en términos de cambio climático, en términos de que además les estamos subvencionando por el otro lado, por la puerta de atrás, etcétera, etcétera, etcétera, pues 60. Estamos pagando nosotros de manera indirecta 60 euros por esa tonelada de CO2. La gran industria, la que la está produciendo, la que podría dar la alternativa para no, para hacer la misma producción pero con fuentes libres de CO2 la paga 5 euros. Esto es imposible. O cambiamos esto o la señal no va a llegar nunca. Entonces, uno dice, bueno, pues eh, realmente ¿cuánto tiempo tenemos? Pues básicamente tenemos 16 años si queremos seguir con este ritmo de consumo de combustibles fósiles hasta llegar al límite realmente del grado y medio. 16 años. Y aquí es cuando entramos todos, porque ya esto no se puede hacer desde arriba solamente. Aquí tenemos que participar todos. Va a tener que ser algo muy rápido. Y uno dice, bueno, por suerte tenemos las centrales nucleares que no emiten CO2. Sin embargo, afortunadamente también hay gente que estudia cómo van los países que tienen muchas centrales nucleares en temas de emisiones de CO2. Y el resultado es catastrófico. Las, los países que tienen centrales nucleares se relajan. La gente dice, bueno, ya está, tenemos las centrales nucleares, no tenemos que hacer nada más. Y normalmente están a la cola de los países que se están descarbonizando. Pero incluso desde un punto de vista no de cambio climático, ya me ha chafado cuál era el, la, la, la pregunta. ¿Quién sabe qué, qué es esto? No soy. No oigo. ¿Dónde está? Muy bien, con frentes. Vale, hace años eh, hicimos un estudio para toda Europa, para todas las centrales nucleares de Europa, para ver en caso de accidente nuclear, bueno, cómo se dispersaría la radiactividad en función de los vientos, etcétera, etcétera. Bueno, es un simulador que metes en la, la fecha del día y te saca esta imagen. Vale, entonces esta yo lo he puesto al 18 de noviembre, o sea, el día de ayer. No sé si apreciáis España, ¿sí? ¿Apreciáis la puntita de Cartagena? Pues justo detrás Murcia. Estáis en pleno penacho, estáis en plena ola de la gran mayoría de la radioactividad que va a salir de, de, de Cofrentes si hubiese un accidente. Es decir, no hay ni una sola razón que se me ocurra para apostar por la energía nuclear, para luchar contra el cambio climático. También porque, por cierto, luego se generan una serie de residuos nucleares que duran unos 12.000 años y aquí sé que hay apasionados de historia. Y yo lo sé porque he escuchado conversaciones. ¿Qué hacíamos la humanidad hace 12.000 años? Estábamos coqueteando con las primeras formas de agricultura. Coqueteando, empezábamos. Imaginaros lo que puede estar dentro de 12.000 años. Hay investigadores en Alemania que están estudiando qué señales poner en los eh, en los grandes cementerios nucleares subterráneos para que dentro de 12.000 años una persona los pueda entender y sepa que hay peligro. Que no es baladí. ¿Qué idioma van a hablar? ¿Qué tipo de escritura van a utilizar? ¿Utilizarán alguna escritura? ¿Entenderán que el amarillo y el negro es peligro? Aún No lo sabemos. Esto no es, no es baladí. Voy a seguir adelante. Bueno, básicamente, esa era la parte fea, pero hay una parte muy bonita, una parte preciosa que además es muy motivadora y yo creo que hace que todos los que estamos en la energía hoy nos demos cuenta de que estar en el, es estar en el momento y en el sitio perfecto para ver el gran cambio social. Pero solamente lo podemos ver con renovables, ahorro, eficiencia energética y lo diría más, si todo eso está en manos de la gente. Porque ahora mismo... Está en manos de muy pocos, aparte de los valientes que os metisteis en invertir en energía fotovoltaica. Está todavía muy en manos de grandes empresas, lo cual implica un, un cambio de paradigma económico, social y ambiental. Vale, y diréis, bueno, ¿y quién paga todo esto? ¿Quién lo paga? Bien, esta es la distribución de las subvenciones a los combustibles fósiles y a las energías limpias y el la ahorra de eficiencia energética a nivel internacional, lo ha hecho el Financial Times. Bien, pues notad que en la parte de la izquierda, vuestra izquierda así, está la escala de los subsidios a los combustibles fósiles, escala del 0 al 80. Al otro lado, renovables, escala del 0 al 20%. Es que si no os parecía demasiado pobre lo que había a la derecha, ¿entiendes? Para cada euro que invertimos en combustibles fósiles, solo uno se invierte en energías renovables. Bien, pero entonces, con todo ese dinero que estamos gastando en combustibles fósiles, que son, hasta el año pasado, 548 mil millones de, perdón, trillones de euros, no, en castellano billones, castellano billones, vale. Eh, ¿Qué podríamos hacer? Bueno, con el 5% alcanzaríamos los objetivos del milenio en salud. Con el 11% tendríamos acceso a la energía a toda la población mundial con energías renovables. El 3% erradicaríamos la pobreza y el 3% tendríamos acceso a agua salubre para todo el mundo. Estamos hablando de cantidades brutales de dinero que estamos desperdiciando. Bueno, pero para España entonces, ¿podemos ir a un sistema 100% renovable? Pues naturalmente sí, los cálculos están hechos y no están solo los informes de Greenpeace, que también, que también los hicimos y fuimos los primeros realmente en publicarlos. Y Yo me acuerdo aún la rueda de prensa en 2005 que nos miraban en plan de 100% renovable, estás de cachondeo. Y han pasado 12 años y somos y estamos seguros de que es posible un 100% renovables. Pero ¿qué, qué, qué sistema? Qué, qué, ¿Qué ventajas nos daría? Pues nada, unas 27.000 muertes anuales prematuras en contaminación atmosférica, menos fuera. Entre 400 y 1.000 euros por ciudadano eh, y año en, en costes sanitarios, menos. Entre hasta 4.500 euros en costes de cambio climático por ciudadanos menos y unos 45.000, en función de los precios internacionales, millones de euros en importaciones de combustibles fósiles. Es decir, lo que hace que nuestra balanza comercial sea negativa todos los años. Yo creo que es hay mucha ventaja. Entonces, dijimos, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Y qué tal en la factura de los ciudadanos? Entonces, hicimos un estudio, dijimos, bueno, vamos a ver si en el año 2030 tuviésemos un sistema eléctrico 100% renovable, vamos a empezar por el sistema eléctrico, a ver su si impacto sobre la factura eléctrica, ¿cuál sería el impacto realmente? Bueno, básicamente, a subrayar tres cosas. Uno, una bajada en la factura energética familiar del 34% de media solo en la factura de la electricidad, un 25% menos. Eso sin cambiar las reglas del juego, que son unas reglas del juego totalmente a favor de los combustibles fósiles, incluido en la fijación del precio del mercado eléctrico. Pero incluso sin cambiar las reglas, 25% menos en las facturas. ¿Quién se aventajaría más? Las familias más eh, empobrecidas y las más vulnerables ante, evidentemente, a los costes y ante la pobreza energética. Pero es más, eh, tendríamos unos 3 millones de empleos más, tan solo en la construcción de ese nuevo modelo energético y son empleos netos, empleos netos quiero decir cuando ya hemos restado los empleos que se han perdido en carbón, gas y, eh, y otra, fuel oil, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero es que es más, a partir de ese punto pues tenemos un 75% de emisiones menos. Solamente del sector energético. Es decir, es una, una cuestión en la que todos ganamos menos unos pocos que pierden el control. Vale, pues eh, estupendo, tenemos 16 años, 15 años, tenemos mucha prisa para hacer las cosas, intentar hacerlas bien. Y retomo lo que habíamos hablado antes, la importancia de la participación, de la transparencia, de que estemos todos metidos en esto, porque esto es cosa de todos. Entonces, también dijimos, bueno, pues vamos a ver por primera vez en la historia cuántos podrían ser estos ciudadanos o ciudadanas que participasen en el sistema eléctrico, produciendo su propia electricidad, participando en una cooperativa de generación de renovables, participando con gestión de la demanda. Hicimos el primer estudio europeo en esta materia para dárselo a la Comisión Europea y decirle, mira, aquí están los datos. Y para dárselo también al gobierno de España, aquí están los datos. A ver si realmente tienes valor de obviar a 16 millones de personas. 16 millones de personas podríamos ser activos en la energía si nos dejan. Claro, con el marco regulatorio correcto. Y dices, bueno, pero somos pequeños, no podemos dar mucho, tampoco tenemos tanta importancia en el sector eléctrico. La mitad de la producción eléctrica podríamos hacerla nosotros, los ciudadanos. La mitad. Esto es, no solo es imparable, es que ya no se puede obviar, ya no puedes mirar por otro lado. Esto es enorme, es gigante y es más, es mucho más rápido, mucho más transparente, mucho más ecológico, pero sobre todo mucho más barato, porque los ciudadanos no especulamos, los ciudadanos invertimos por valor porque hacemos cambiar las cosas, pero no pretendemos tener un 10% de retorno, 15% de retorno o 30% de retorno todos los años o un EBITDA que sea abrumador, ni unos accionistas a los cuales tener que repartir nuestros beneficios. No hay nada de todo eso, con lo cual el elemento especulativo clásico de las grandes infraestructuras energéticas se elimina. Pero los ciudadanos que tenemos la posibilidad de cambiar este modelo energético y las administraciones nos tienen que acompañar en esto, tienen que protegernos en esto, también tenemos más opciones. Os presento a las abuelas suizas. Este es un grupo de 115 abuelas suizas que han plantado una, uh, digamos así, un pleito a su propio gobierno suizo por no proteger la vida de sus nietos. Porque no está actuando lo suficiente contra el cambio climático. No está yendo lo suficientemente rápido en la transición energética. Y están llevando al gobierno suizo a los tribunales. Y básicamente lo que ellas nos enseñan es que nosotros tenemos el poder, nos lo tenemos que creer, tendremos momentos muy difíciles y los que habéis estado y estáis en Ampier lo sabéis mejor que nadie, pero las cosas se pueden hacer. Así que tenemos mucho que decir y es más, no solo los ciudadanos, Fundamentalmente vamos a realizar esta transición energética, la vamos a impulsar a ritmo suficientemente importante, todos los, de los cuales no se esperaba que hiciésemos nada. Uno, los ciudadanos, porque no las abuelas, y los 47 países que en Marrakech se han comprometido a ir al 100% renovables para 2050, no 2100, 2050 que es cuando tiene que hacerse. ¿Es Rusia? ¿Es China? ¿Son países ricos? ¿Son países poderosos en tecnología? ¿Es Japón? No. Son las pequeñas islas que se están desapareciendo de los océanos, son los países afectados gravísimamente por el cambio climático. Son ellos quienes están tomando el liderazgo en este momento de lo que de verdad se tiene que hacer. Pues efectivamente es un cambio de época, como decíamos antes, y probablemente el cambio no venga de los grandes como antes. El cambio vendrá de los pequeños y de los inesperados. Así que os animo a que sigamos en este camino porque estamos en el camino correcto. Y al fin y al cabo las cosas son imposibles hasta que dejan de serlo.